Yo veía que te esforzabas, que currabas, que te implicabas, y pues le voy a dar más y demostrabas. Entonces, típica persona que primero demuestra y luego se le da la oportunidad, demuestra y se le da la oportunidad a alguien que se implica de esa forma, que, que responde de esa forma. Un orgullo tremendo. Implicación y orgullo son dos de los pilares que sustentan Periocentrum Bilbao una clínica familiar nacida en 1984 y cuya motivación ha propiciado una evolución sin límites. Y ahora dicen, es que sois un montón, si es que no os conocemos ni a la mitad. Y antes ¿eh? era más familiar. Ahora ya se ha convertido en una clínica con cada especialista. Eso fue la revolución que hizo Alberto Para Pero llevar. eso fue en el 2000. Sí. Empezó a meter nuevas tecnologías. Sí, sí, sí. Y ahora, pues eso, estamos más especializados. Cada gabinete trata una especialidad en concreto. Nuestro objetivo es realizar un tratamiento integral médico-quirúrgico de todas las patologías que afectan al ámbito maxilofacial. Y lo hacemos con la tecnología más innovadora y la captación de talento experto. Eso sí, sin olvidar el equipo humano que hay detrás de cada perfil profesional. Hemos evolucionado sí. con los años, claro. hemos evolucionado porque la gente es diferente. Antes éramos una familia y ahora somos sí. un gran equipo. Seguimos siendo los mejores, que es lo que importa. No, ahora somos mucho mejores que claro. antes. La digitalización ha sido un factor clave, una lucha interna pues desde hace más de 10 años. Y a día de hoy, afortunadamente, pues ya estamos en la cresta de la ola en ¿eh? sí, ese claro. ámbito. Colaborando activamente como investigadores y ofreciendo formación puntera, cuidamos que el conocimiento sea compartido para mejorar la calidad de nuestros servicios desde una perspectiva holística. Todos estos ingredientes confluyen en Periocentrum Bilbao para trabajar juntos por el cuidado de cada sonrisa. Cuando tienes las herramientas, el equipo, eh, las oportunidades, el trampolín, eh, to todos parecemos mucho mejores y todo parece mucho más fácil. Periocentrum Bilbao, especialistas en periodoncia e implantes.